Falsos documentos pueden ser. Uh -huh. Falso documento de Pero identidad. Abajo estoy con falsificación de documentos, doctor, como okay. un. Uh -huh. Do, Póngale documentos falsos de identidad. documentos falsos de propiedad o no. Uh -huh. <coughs> ¿Documento falso de propiedad? ¿Puede ser fraude notarial? Eh, en falsificación de documentos podría ser, doctor. Ya. ¿Qué más podemos ponerle a ver? Este... A ver, mm. suplantación de identidad, Allí es donde no, no, no. no. A ver, documento falso de identidad, documento falso de propiedad, fraude notarial, asociación ilícita para delinquir, ¿puede ser? Sí, podría ser, doctor. Usted luego ya lo chequea, lo analiza más tranquilo. ¿Cuántos indicadores mínimo tengo que tener? Hay suficiente. Ahora vamos a falsificación de documentos, ¿no? Uh -huh. A ver, bájelo para no confundirnos. Ahí, nomás. Ahora ubica allí el curso. Falsificación de documentos. A ver, ¿me parece dónde está? Subo un poquito, a ver. ¿Sí, doctor? Un poquito más. No, no, no, ah, no, no, este, los indicadores de suplantación de identidad, ay, ay, ajá. La falsificación de documentos, me parece que ahí debe ir documentos falsos de identidad. Documentos jálelo, jálelo de ahí de, identidad de, ahí, de, ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de jálelo. ¿En falsificación de documentos, doctor? Uh -huh. A ver, ¿qué dice usted? ¿Puede quedar ahí o no? Sí. Lo saca de arriba y lo pone ahí. También podría ser entonces, doctora abajo Ya, ¿ves? Por eso te digo. Escribe y después se va ordenando. Muchas veces hay doble inscripción de partidas o no duplicidad de partida registrada. Ay. ¿Cuántos? ¿Cuántos indicadores van? A ver, vuelvo a contar. Cinco. Cinco matos de arriba doctor, dieciséis. ¿Considera usted, porque eso luego van a ser este, preguntas, que dice, ¿se pregunta es suficiente para luego una tesis? Sí, doctor. Ya. En el transcurso, si usted considera que puede ampliar algún indicador, lo hace. Ya, doctor, sí, ahora con la base con la que me ha dado ya, ya más o menos me voy a guiar el tema de las... De los indicadores. ¿Cómo doctor, dice que no puedes hacer eso? Doctor, entienden no le crea menos, como le digo. Ya, doctor, acá... Lo que pasa es, es que quieres que yo te haga el trabajo doctor, <ríe> y me da la chamba. Mire la verdad, pues el Me doctor, da la chamba, me da la chamba. <ríe> <por ríe> no lo puedo borrar porque tánido. ella lo tiene. <ríe> <haciendo>. <ríe> ah, ella lo tiene, no tánido. lo puedo <ríe> borrar. Oh, oh. Ahora traslade esos indicadores a sus dimensiones. Traslade los de la matriz de operacionalización. Traslade uno por uno. O oh, perdón, este, de la, de la variable de, independiente. O las dimensiones. Ajá. Y luego se va a la variable dependiente, sus dimensiones, los traslada. Ya ya tengo acá trasladadas las dimensiones. Solo me claro, faltan. ahora qué le falta, sus indicadores, pues. ¿O no? Sí, me faltan los indicadores. Ya. Yeah. Doctor, pero el tema acá de mis hipótesis es lo que no estaba... Había a que ver, vale acá. Esto póngalo aquí. un poquito. ¿Por qué no lo pone este horizontal? Está en horizontal, doctor. Oh. Pero le voy a ampliar. A ver. A ver, quiero ver el título. A ver. Aquí hemos hecho una modificación, doctor. Solo es inmobiliario. Ya, a ver. A ver, ahora quiero ver su problema. Súbalo un poquito. Ha ido más, ha ido más. Ahí no, no mucho, mucho. Quiero ver su problema general. ¿Cuántos problemas generales tiene? ¿Dos? Tres. ¿Tres problemas Perfecto. generales? Sí, porque había considerado este tres, tres dimensiones en este caso: El tercero de buena fe, sistema registral no. y derecho propio. Debe haber un solo problema general. Ah, entonces estaba viendo. Los demás <risa> son problemas específicos. Ya estaba bien, doctor, porque sí, yo lo, lo he subido verdad. todo pensando que estaba mal esto, porque todo esto había armado acá. Acá abajo, entonces. Ah, no confundí problema general con específicos. Ya pues acá lo copié, estaba pensando que estaba mal, lo que estaba haciendo. <coughs> ya, eso lo corrió ahorita. Pero... Entonces, esto se es estaba bien así. ¿Está bien mi problema general, doctor? A ver, hay dos más. ¿Qué deficiencia genera la fe pública registral frente al fraude inmobiliario en la zona registral 10 Cusco 2021? Analizar. ¿Por qué no pone describir? En general, describirle cambio, doctor. En el objetivo. Describir, analizar. escribir. Entonces, su trabajo sería descriptivo, ¿cierto? Correcto, doctor. Ya, en vez de, de qué deficiencias, por qué, no pone, ¿por qué no pones cuáles son las en el problema general? Y un ratito, doctor, estoy anotando lo que me acaba de decir de tipo de... ¿Cuáles son? ¿no? En vez de qué, cuáles. Claro, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las, las deficiencias? Ajá. Ahora, deficiencias. ¿Y ¿Qué generan? Genera? Ajá. ¿Qué generan? ¿Qué genera? La fe Ahora, ¿qué dice usted? La fe pública está bien. Sí, doctor, puede ser también. Está mejor. Ya, ahora, copia tu problema. Trasládalo a la hipótesis general. Ya. Borra cuáles son. Borra también eso porque ya no es pregunta. Borra la interrogante. Pon allí las... Deficiencias que genera la buena fe pública registral. Ahí demás. Influye. allí ahí donde está el cursor pone, influye. Significativamente. A ver. Ya, borra significativamente. ¿Influyen la N frente al fraude inmobiliario? ¿Qué dices tú? Las eficiencias que con la buena fe pública influyen frente al fraude inmobiliario. ¿Borra signo de interrogación? Sí, doctor. Ya lo chequeas. Listo. Ya está. Ahora preciseme la metodología. Para entendernos. Decir Ponga allí que... tipo. Tipo de investigación. Ya dos puntos. Básica. Abajo. Guión. Básica. Pura. Borra eso porque te está ocupando mucho espacio. No, está bien. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ajá. Básica, coma pura. Ya está, tipo de investigación. Nivel, abajo, nivel. Punto allí, nivel. Dos puntos, abajo. Descriptiva. Solo y descriptiva. Diseño. Abajo. Abajo. No experimental. Porque no vamos a manipular variables. Uh -huh. Técnica. Dos puntos. Encuesta. Abajo. Instrumento. Dos puntos. Cuestionario. Pónle de Iker. Cuestionario del Iker. ¿Qué se escribe, doctor, T, ¿no? T, T, T. Al final T. RT. RT, ajá, muy bien. Ya está. Abajo. Población. Y a eso lo determinas tú. Dos puntos. Muestra. Ya eso lo determina. Entonces, ya sabemos que ahora tu investigación es descriptiva. Uh -huh. Ya. ya está. Está. Ahora ya me haces pues, los problemas específicos, dice, los objetivos, ya y está. me haces. Voy a el... eh, darle una chequeadita nada más a mis problemas. En eh, mi problema específico uno. A ver. ¿Qué rol tiene la fe pública registrada? A ver. A ver, ponme de amarillo tus indicadores. Porque tu variable es dependiente. De la variable es dependiente. No, no. Los, los, las dimensiones de tus variables, de tu variable. Sí, aquí está, el tercero de buena fe. ¿Y dónde está eso? ¿Me estás tomando fe. entonces. Una dimensión de tu primera variable. Uh -huh. Ya ponlo de amarillo. Ya. Listo. ¿Cuál es tu segunda variable? Mi segunda variable es sistema registral. No, ya no, pues ya no. Ahora tienes que ir a tu segunda. De tu segunda variable. Y ahí me tienes que trabajar los Ah, la, la como... de la dependiente. Ajá, de tu variable dependiente me tienes que trabajar. Ah, allí ya me mareé, doctora. A, a ver, a ver. Ya, mi problema específico 2, yo lo había trabajado con el sistema registral, que era este sí, de acá. pero ¿no? me estás trabajando todo lo que es variable independiente. Y la variable sí. de estudio es la variable de... dependiente. Esa es la variable de, ah, de estudio. Ah, ya. Pues acá tengo que cambiar, doctor. Ah, tienes Entonces, que cambiarlo, pero mira, pero mira arriba, vuelve arriba. Pero mira, ahí me pones, ¿cuáles son? Y mira tu ves? problema específico. Sí, tengo que cambiarle, porque ah. mira, en antes era qué y ahora le hemos cambiado. Entonces acá tendría ah. que ser, ¿cuál es el rol? Ajá. ¿Te das cuenta? Hay que buscarle un término de enlace. Hay que buscarle la, el conectivo lógico. Ahora sí entendiste eso, no? Sí, doctor. Entonces tengo que cambiar mi esta pregunta. Claro. ¿Con, ¿con qué dimensiones ¿qué? vas a trabajar a ver? Déjala con, las, con amarillo la, ya. Con las dependientes, doctor. Esas, ya, pero ¿con cuáles de ellas? Con la suplantación de identidad y falsificación de documentos. Ya está. Entonces esas tienen que estar allí. ¿Te das cuenta? Ya. O pues sea, acá tengo que poner las esas. Claro. Cuando cuando te pregunten, oiga, señorita, ¿y de dónde salieron sus hipótesis específicas, sus objetivos específicos? Tú le dirás, salieron de dos dimensiones de mi variable independiente y una dimensión de mi variable independiente. Así le tienes que contestar. Ok, doctor. Porque te pueden preguntar. Claro. Obregón, ¿no? Monroy, doctor Monroy. Oh, Monroy, perdón, disculpe. No, doctor Monroy, Monroy. Que pase A por ver. caja. Como, como Judith Obregón siempre pregunta, doctor, le hace todo el trabajo, ya se acostumbraba. ¿A usted la presencia. alcaldesa, creo? O No, no ella, ella es la alcaldesa, doctor, yo no, no tengo ningún título. Ella es la regidora. Dueña <risa> <risa> bueno, de la región Callao, entonces. ¿Trabaja con Chico Callao? No, doctor, yo soy de Cusco. No, ah, pero este, Mirza... Mira, ¿se trabaja con Chimpún Callao? Ella es la plantona, se ha equivocado, se ha equivocado. Hará pasar. Este hará pasar. Ya. Entonces, ahora sí, ¿se puede poner a trabajar, señorita? Que pase por baja primero. Ya, pero, ya, por favor. Ahora sí, pero ya a estas alturas ya no tengo por qué estar corrigiendo eso. Ojo. Doctor, en mi caso, es la primera vez que me corrijo. No, lo que me. Que... disculpa. Sí. ¿En serio? En serio. Chicos, nos gana grabada. la hora. Nos gana la hora, por favor. Ya, deje de compartir. Bien, miren, vamos muy lento. Deben avanzar. Doctor, Deben buenas noches. Avanzar. Sí. Doctor, doctor, buenas, buenas noches. noches. Habla Julie Wilkawamal Loaiza, doctor. Me gustaría, por favor, si tuviera el tiempo para darle una revisión al trabajo que compartí en el grupo de WhatsApp, doctor. ¿Podría ser posible? ¿Lo he enviado? Sí, doctor. ¿Qué dice ahí? Por favor, doctor. Este... ¿Avance, Eliana? No, no, no, doctor. El anterior. Proyecto de tesis, Julie. Después mío, doctor Eliana, por favor. Si es que hay no, que... también, Victoria Martínez. A ver. Esto debe ir en mayúscula. Lo pongo de amarillo, correcto? Sí, doctor. Ya Aquí le falta el índice. Le falta. Hay que completar el índice. Le falta la línea de investigación. Doctor, pues Eso no ya acupere. lo hemos visto, ¿ah? ¿eh? No doctor. Doctor. Le no se falta está compartiendo usted. No lo, no, lo veo, no lo estoy compartiendo, a ver. No, por eso no lo ve, Yuli. A ver, ahora sí. Gracias, doctor. Sí, ya. ahora aquí sí. Aquí le falta, aquí le falta la línea de investigación. Sí está. Ay, no, ay, no, ay, doctor. Claro, aquí le falta el título también. Luego le faltan las palabras claves. Eso se les envió, ya ya se les ha enviado este esquema. Eso le falta. Y hay que trabajarlo. Mira, doctor. hoy se ha desconfigurado, creo, doctor. No, eso lo arreglas. Todo tiene solución. Pero hay que hacerlo con tiempo, con paciencia. Bien, doctor. Hay que revisar el esquema que le he enviado ya. Yo le envié últimamente, hace un mes, un nuevo esquema y lo hemos venido haciendo. Mira, ¿cuántos antecedentes deben ser ahí? Cinco, doctor. Tengo sí. ahí, me falta completar, doctor. Claro, te falta, pero tienes uno, dos, así te es, falta. Así es. Aquí le falta, deben ser por lo menos mínimo unos 10 o 12. Desde aquí. Bien, Ajá. doctor. Pura o teórica es lo mismo. Ya, doctor. Elita uno de ellos. Ya está muy bien, doctor. ¿Y el nivel, cuál es el nivel? No está. Ya me falta ese nivel de Me parece que tiene buen avance, pero le falta todavía. Falta. Así es el, doctor. Falta su su presupuesto. El presupuesto doctor me falta. Ya. Ya los anexos ya deben estar acá también ya. Sí, los está, anexos. doctor. Ya. Sí, está abajo, doctor. Ya está. Debe ir corrigiendo eso ya. Ya, doctor. Debe tenerlo bien. ya listo, por favor. Usted es... lo hizo Yuli, doctor. A ver, un momentito. Wilkagamán. Ya está. Bueno, ya observó, ¿no? Usted tiene su trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Ya, vamos a ver y termino aquí porque ya estamos con el tiempo con su compañera. Que pidió y me dijo que ya tenía su trabajo. Eliana, ¿no? Sí, do Ay. sí doctor. Buenas noches. Ya, Ay, ver, no, yo, yo Ahorita estoy con el, con el celular, doctor. No puedo compartir, por favor. ¿Pero puede observar? Sí, claro que sí, eso sí. ¿Observa? Sí, doctor. Ya está. A ver... Díaz Calderón, ¿no? Sí, doctor. Ya, Díaz Calderón. A ver un momentito. Y a esto de aquí va en, en mayúscula, ya. Vaya anotando. Ya. Ya esto ya, ya usted vio que hay que hacer el índice, ¿cierto? Sí, doctor. Ya hay que ir haciendo el índice y hay que ir ordenando ya. Ya usted también vio cómo se hace el, la introducción, ¿cierto? Sí, doctor. Ahí me faltaría entonces. Cada capítulo, ya saben ustedes, cada capítulo va en una nueva página. Mm. Ya. Ya sabe que en justificación hay que citar un autor, ¿cierto? Uh -huh. Ahí anotando, ¿ah? ¿eh? Sí, doctor. Ahí. Tiene que citar un motor, ya le falta esto. Cada capítulo va en una página, marco teórico, antecedentes. Antecedentes, ya usted sabe que son cinco, ¿cierto? Sí, De doctor. los últimos cinco años. Ya ahí también le falta. Uy, le falta. Sí, sí, doctor, es lo que hay más. Hay que me trabajar mencioné. ya, señorita, hay que ponernos a trabajar todos estos días ya, pero full, full, como dicen los muchachos. Sí, deben trabajar para, Porque ya los trabajos deben estar terminados. Correcto, señorita. Terminé con usted. Ya, doctor. Un besito, lo nomás, doctor, por favor, al WhatsApp. Para más o menos tenerlo ahí. Una chiquita mío, Guillermo Salazar. Gracias, doctor. A ver. A partir, Roma. Toda la semana. ¿Qué ¿Qué no, ya, estoy ya en, en hora ya. No te ve, me falta, pito, Ya, pero toda Estoy en hora, la hace... la Guillermo, estoy en hora. Ya, profesor. Nos vemos entonces a la próxima. Acaparadores sí, sí. y Guillermo, Bien, entonces cumplí ya con su compañera Yuli y con Eliana, por favor. Doctor, ¿va a pasar lista? Sí. Gracias, doctor. Sí, a ver. La próxima, doctor. Muy bien, ¿Aikipa? Presente, buenas noches. Alvarado, buenas noches, señorita. Presente, doctor, buenas noches. Ambrosio. Ambrosio. Arapa. Presente, profesor. Ah, yo pensaba que no estabas. Sí, profesor, estoy ahí escuchando todo. Ah, ya. Atenta, atenta. Pues nuestra sí, parlamentaria, placer. doctor. Nuestra Ayón. Parlamentaria. sí, pues. Buenas Ganan noches, presidente. Buenas noches, señorita. Ayón. Calderón Ramos. Calderón Ramos. Carpio. Chirinos. Chirinos Arroyo. No se encuentra. Condorí. Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Díaz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Ilca Guamán. Marín. Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. Marín. Marín, presente, doctor. Buenas noches. Monroy. Obregón. Presente, Monroy, doctor. Gracias. Presente, doctor Obregón. Gracias, Palomino. Ramos Caguana. Rodríguez. Salazar. presente doctor. Buenas noches, Gracias. Rodríguez. Buenas noches. Salazar presente. Ya, Sarmiento. Rodríguez. Presente, profesor. Sarmiento. Gracias. Presente. ¿Ya está? Gracias, Sedano. Vargas o Vizaga, perdón. Presente, y profesor. Zúñiga. Buenas noches. Y Zúñiga. ¿Alguien no llame de los presentes? Prendan sus cámaras, por favor. Doctor y luego Wilco, termino. Ya está, hay Wilcano, Prendan sus cámaras, por favor. Doctor Carpio, no llamó, doctor, disculpe. Carpio, Carpio, a ver, sí, Carpio Sánchez. Ya está, gracias, gracias. gracias ¿Alguien doctor. más? Sí, ya. Bien. Ya está. Voy a tomar la foto, por favor, de su evidencia. Y luego termino reenviando los dos últimos trabajos que me lo están solicitando. Ya, Obregón, ya, Obregón. No se arregle mucho, Obregón. Usted es guapa, de aquí lo veo. Ese es Mirza, Mirza y Obregón. No, este, Obregón, Obregón, Mirza no, Obregón es. Ya, bien, espero que sea una noche fructífera para todos, pero por favor, ya debemos tener los trabajos ya casi listos, por favor, señores. Buenas noches, cuídense. Gracias. Buenas noches, Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Eh, Buenas noches. Estás en Lima, Judith, te vi. Mirza, yo dije que coordinar para el trabajo del sábado. Sí, te estaba llamando en la mañana, pero no me respondía. Mi celular estaba apagado. Mañana la te llegué. ok. oca. Alcaldesa, contesta también, ¿ah? ¿eh? Chau. Entramos a clases. Chau.